Para hacer un texto con reflejo vamos a crear un archivo nuevo de 600 por 200, por ejemplo. Una eh, imagen de color blanco. Vamos a crear un texto con una letra grande. lo voy a centrar en la imagen y con las flechas del teclado lo voy a subir un poquito bien lo siguiente será crear una, una capa transparente Vamos a llamar texto y sobre esa capa vamos a hacer una selección. Vamos a elegir alfa selección. Y ya podemos borrar la capa con el cubito de basura porque lo único que queremos es la selección para rellenarla. Vamos a usar un relleno con patrón, rellenar la selección completamente y elegir un color madera de los que aparecen aquí. la selección, con seleccionar nada, <coughs> la capa de fondo la vamos a rellenar con el color de frente que es negro para que se vea mejor el efecto y la capa de texto la voy a duplicar y la vamos a llamar reflejo. Esta capa además la vamos a voltear con la herramienta de volteo de forma vertical de tal forma que ahí tenemos el reflejo. A continuación Seleccionamos la capa y con las flechas del teclado pegamos un texto al otro. De ajustar las capas, capa tamaño de la imagen para que tenga el mismo tamaño ahora añado máscara de capa que sea de color blanco en continuación aplico un degradado de frente a fondo el del frente es negro y el fondo es blanco y aplico el degradado varias veces hasta que consiga el efecto ahora hay que aplicarlo de abajo arriba A continuación lo que puedo hacer es eh, combinar las dos capas de arriba. Con el botón derecho del ratón elijo combinar hacia abajo. De tal forma que ahora puedo centrar un poco el texto en, en la imagen. incluso podría recortar para que quede el tamaño adecuado. Guardo mi trabajo y exporto para obtener una imagen final